el Gobierno de la ciudad debería abrir una investigación, si no es propia, al menos ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Por mi parte, nada más, y esperemos que las solicitudes que hacen los sindicatos sean atendidas, se depuren responsabilidades y se arroje luz y confianza en las ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque son ya muchos los casos, Zaragoza Vivienda, Zaragoza Activa, ahora estas oposiciones a oficial del cementerio, y sobre todo son miles y miles de personas las que ahí en la calle, están estudiando, gastando dinero en academias, con muchísimo esfuerzo, presentándose a ofertas de empleo público. Y a todos nos gustaría que las personas seleccionadas fueran las más capaces, las mejores preparadas, no las que una persona, por contactos personales, familiares o de cualquier tipo, decida. Y esas miles y miles de personas que están teniendo tanto esfuerzo, incluso con recursos económicos en academias, creo que se merecen el respeto y la igualdad de trato por parte del ayuntamiento de su ciudad. Y es hora de depurar responsabilidades y tener la confianza de que esto, que ya se, se sucede de una manera repetida en este ayuntamiento, no va a volver a suceder. Es nuestra obligación trasladar esa confianza a esas miles y miles de personas, de mujeres y de hombres, que ahora mismo están estudiando posiciones para el ayuntamiento de Zaragoza.